Temen por la salud de Hernán Caire, está internado y podría ser operado de nuevo. En las últimas horas, se dio a conocer la noticia de que Hernán Caire debió ser internado y fuertes versiones indican que debería someterse nuevamente a una intervención quirúrgica, luego de la que se realizó por una batería en el tórax. Según informaron en Los Ángeles de la Mañana en exclusiva, el actor se encuentra fue trasladado del sanatorio Los Arcos hasta una clínica en el barrio de Colegiales, y su estado es delicado. Por supuesto, esto genera gran preocupación entre sus seres queridos, y se teme por su salud. Está con un estadio de salud reservado expresaron en el ciclo del 13 y afirmaron que los médicos que están asistiéndolo no descartan una nueva operación de pulmón. ¿Qué? Inicialmente fue algo que minimizaron, pero cuando se supo que era una bacteria, todo tomó otro color, reveló la cronista de LAM. El conductor fue operado por una bacteria en el tórax el último domingo. Kaire estuvo presente en las redes con un mensaje a su hija por el Día del Padre. No hay amor más grande que el de un padre a una hija y no hay satisfacción más grande para un padre. Ver cómo su hija se convierte en una persona maravillosa. Valentina, gracias por hacerme sentir que soy invencible. Te amo, hija, escribió.